Digas y amigos, yo nunca puse en duda, nunca puse en duda la imposición de prisión preventiva para Alexis Medina, el hermano del presidente de la República. Yo nunca lo puse en duda, nunca lo puse en duda, pero sí ponía en duda la imposición de prisión preventiva para los demás encartados. Y digo esto porque todo el que tiene conocimiento básico de derecho sabe que eh, la vista de medida de coerción no toca el fondo del proceso, sino que más bien una vista para determinar eh, si los encartados tienen arraigo, pueden pasar, a, eh, le pueden imponer eh, prisión o una medida de coerción. Y en este caso se entendía que se le podía poner una medida menos gravosa que la prisión preventiva porque los encartados no corrían peligro de fuga pero el juicio desde que comenzó hace tres días esta vista corregimos porque no es un juicio esta vista de medida de coerción se convirtió en todo un circo en todo un espectáculo y terminó el día de hoy una audiencia que es una audiencia corta es una audiencia muy corta se extendió a tres días una locura amigas y amigos pero ya Se tiene lo que se quería El pueblo dominicano tenía sed De ver personas tras las rejas Y el ministerio público Ganó la primera partida Hay que darle eh, Aplaudir al ministerio público Porque lo logró Lo logró en esta primera fase Eso no quiere decir que el juicio ha terminado El juicio ha el proceso penal, corrijo, apenas eh, comienza. Pero vamos a dar lectura, eh, amigas y amigos, eh, a los nombres de los encartados que fueron condenados. Hoy Carmen Magalis Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina, a ella se le impuso arresto domiciliario como... Medida de coerción Amigas y amigos A ella se le impuso Arresto domiciliario Como medida De coerción Como medida de coerción Vamos a colocar la otra fotografía Domingo Antonio Santiago Muñoz A este se le atribuye su participación como testaferro Se le impuso libertad pura y simple, amigas y amigos. Libertad pura y simple en el proceso. Vamos a continuar. Vamos a continuar. José Dolores Santana Carmona, quien también el podo se le atribuye a ser testafero, se le impusieron tres meses de prisión preventiva. Tres meses de prisión preventiva, amigas y amigos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. La otra, la otra fotografía, Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, también se le impusieron tres meses de prisión preventiva. Tres meses de prisión preventiva. Yo nunca puse en discusión ¿eh? que a Alexis Medina se le iba a imponer prisión preventiva. Todos lo sabíamos, estaba seguro, porque es el pulpo. Es el que el Ministerio Público le atribuye a ser el pulpo. Y eso no estuvo en discusión nunca. Vamos a continuar. Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, tres meses de prisión preventiva. Amigas y amigos. Julián Esteban Zuriel de Suazo, tres meses de prisión preventiva también. Fernando Rosa, a este le, pusieron, le impusieron tres meses de prisión preventiva. Amigas y amigos. Domingo Antonio Santiago Muñoz, le impusieron libertad pura y simple. Amigas y amigos, ahí están los encartados. Los encartados. El proceso penal apenas comienza. Y repetimos: el Ministerio Público ganó en esta primera ocasión un juicio contradictorio, un proceso, una vista de medida de coerción. Que llamó muchísimo la atención, porque repetimos, es una medida corta, es una vista corta y se extendió. Pero el pueblo dominicano quería ver personas tras las rejas y ahí las tiene. Ahora, yo les pregunto a ustedes, y a mis amigas y amigos televidentes, me pueden llamar al mi teléfono celular, ya que tenemos un, el teléfono de acá del canal averiado, me pueden escribir o llamarme al 829-366-5536, vamos a colocarlo en pantalla para que me llamen, 829-366-5536, me pueden llamar al celular, me pueden escribir por whatsapp y también en, la, en mi transmisión de facebook, que tengo muchas personas conectadas, para que la gente que está mirando la transmisión en facebook, vamos a colocar los comentarios en pantalla, me diga si está de acuerdo con el manejo del ministerio público y la imposición de medida de coerción de prisión preventiva para los encartados. Vamos a saludar a la transmisión de Facebook a Víctor Toribio, que está conectado, Yaniris Guerrero, que está conectada, eh, Mayra Beato, que está conectado, Aris Peña, que está conectado, Charlie José Hidalgo, que está conectado también, Kenia de León, que está conectado, Ramón Torres, ambos están conectados. Gracias por la audiencia, denle a compartir a la transmisión. Y yo les pregunto a ustedes, a mis amigos de la transmisión de Facebook, también a mis amigos que están mirando el canal por televisión, que me pueden llamar, si pues podemos colocar el número, el 829-366-5536, me pueden llamar por WhatsApp, o me pueden enviar un texto, porque quiero saber cuál es su apreciación eh, en tal sentido. Miren, amigas y amigos, el juez de atención permanente, eh, Alejandro Vargas, el juez de atención permanente Alejandro Vargas Dispuso Prisión preventiva Vamos a colocar La foto de Alexis Medina Dispuso prisión preventiva Repetimos contra Alexis Medina eh, El juez declaró el caso complejo Y cabe señalar Que de los 11 implicados de los 11 implicados 9 a 9 se les impuso prisión preventiva de los 11 implicados a 9 se les impuso prisión preventiva y yo les reitero que en el caso de Alexis Medina no nos sorprende pero sí en el caso de los demás y digo que por qué en el caso de los demás porque se entendía que todos tienen arraigo todos tienen arraigo Ahí está el número en pantalla si quieren textear o llamar. Es un número de celular. Si quieren interactuar con nosotros y decirme si están de acuerdo o no con la decisión del juez Alejandro Vargas de imponer prisión preventiva a nueve de los once encartados. Amigas y amigos. El expresidente del Fondo Patrimonial de Empresas Fomper, Fernando Rosa, cumplirá tres meses en la prisión de la cárcel de San Cristóbal. Oígase bien. Mientras que fred Hidalgo Núñez tendrá un localizador electrónico y vigilancia, además impedimento de salida. El ex ministro de Salud deberá pagar además 10 millones de pesos. 10 millones de pesos como garantía económica, aparte de la prisión domiciliaria. Domingo Antonio Santiago se le otorgó libertad Pero deberá presentarse ante las autoridades Cada vez que ésta lo requieran El Ministerio Público también pidió También pidió Colocar el caso Como complejo Colocar el caso, amigas y amigos Como complejo Yo creo que el pueblo dominicano tiene que estar contento el día de hoy. El pueblo dominicano tiene que estar contento el día de hoy. Es una lucha de muchos años la que tiene el país en contra de la corrupción y la impunidad. Yo creo que independientemente de que en el juicio de fondo se pueda se pueda eh, comprobar la culpabilidad de los justiciables... Esto ya es una victoria de la lucha contra la corrupción. República Dominicana ha sido saqueada desde la época del sátrapa. Desde Rafael Leonidas Trujillo Molina, este país lo han saqueado, se lo han robado. Los políticos han hecho de él lo que le ha dado la gana. Y a excepción del proceso que se llevó a cabo en contra de Salvador Jorge Blanco. Amigas y amigos, a excepción de ese proceso, a través del cual Salvador Blanco fue condenado, en el 1984, no se han puesto ejemplos relevantes, eh, en la lucha contra la corrupción. Este gobierno tiene el deseo, tiene la voluntad, y está actuando en... Consecuencia Está actuando en consecuencia ¿Qué se debe venir? ¿Qué se debe venir? Que esto no va a terminar aquí Esto no va a terminar aquí Ya fueron procesados En esta primera etapa del proceso penal Esta parte Vienen más Tenemos que estar preparados Porque vienen más Personas procesadas vienen mucho más, y esto pica y se extiende, esto pica y se extiende. Y miren, independientemente del resultado final de este caso, en el caso de Alexis Medina, es una locura, definitivamente. Partiendo del expuesto por el Ministerio Público, es una locura, que una persona pudiera tener tanto poder en República Dominicana. Y no solamente que pudiera tener tanto poder, sino que hiciera tantas cosas. Que hiciera tantas cosas. O es que, al parecer, Alexis Medina nunca pensó que el PLD podía salir del poder. Estoy partiendo de lo expuesto por el Ministerio Público, de la acusación que figura en contra de él. Alexis Medina tenía contratos con, con los principales ministerios Sin ni siquiera ir a licitación Sin ni siquiera pasar por licitación Amigas y amigos Una locura Él se valía